Mandar a construir un reservorio para poder solventar a todas las familias, porque somos bastante y nuestra preocupación general son los chicos. Queremos construir nuestro reservorio de agua en el previo del centro comunitario. Hay veces que hay, a veces que no hay. Y cómo, no, cómo podemos, nos manejamos con el agua. El agua es fundamental, tenemos que comer, bañarnos, lavar, limpiar, muchas cosas se puede hacer con el agua. Ahora que entra el verano sí que es más continua la falta de agua, agua potable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 No estamos consiguiendo ni en privado, ni tampoco en, en la municipalidad, el basurero. Y entonces estamos quemando, nadie acá clasifica nada. Es simplemente quemar, quemar en un horario que no se debe. Tenemos criaturas y hay muchas moscas. La idea con Hábitat es hacer pequeños talleres para que cada familia sepa reutilizar para poder eh, clasificar las basuras. La basura... Yo por lo general, hoja seca, y eso por ahí hay junto todo, ¿verdad? De verdad que necesitamos también esa parte de ayuda municipal para que podamos mantener limpio nuestra comunidad. Ya metimos cinco solicitudes en la municipalidad para el tema de la recolección de basura. No somos ajenos de pagar eh, la tarifa social y hasta ahora todavía no tenemos resultados de la municipalidad. Eso. Y la verdad que Hábitat llegó en el mejor momento para nosotros para ayudarnos en este en estos casos, la verdad estaríamos muy agradecidos acá dentro de toda la comunidad. Si es que la gente de buen corazón nos ayuda, sería un, una gran ayuda. La persona que tienen sinceramente cómo ayudar a estas causas justas, eh, pedirle que se una eh, a Habitat. Es parte de la comunidad de María Auxiliadora, eh, darle las gracias sinceramente a Habitat eh, por visitarnos y cumplir gran parte de nuestros sueños.